La reforma fiscal 2014 generó el decreto más de beneficios el para la frontera. La Generando formalidad las de las empresas es una tarea. La primitiva. economía americana avanza. La, la, la proveeduría maquiladora siendo el la gran La concentración de, de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental. Continua. No es nada personal. No nada personal. Son solo negocios.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 Muy buenas tardes tengan todos ustedes, mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por Internet, en el fanpage en Facebook de nuestra estación de radio, Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, al igual que el de Solo Negocios en Solo Negocios MX, en esa misma plataforma, más tarde el programa grabado en las diversas plataformas de audio y video por el Internet más, más tradicionales. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de un tema de sesgo jurídico, el martes pasado, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa en la Ciudad de México y a través de sus mecanismos de internet, transmitió o expuso el seminario de las obligaciones jurídicas de las empresas. Para empezar, este evento es un evento estatutario. La NADE, en estatutos, en su en su acta constitutiva y sus modificaciones, tiene la obligación de desarrollar este evento una vez al año, buscando la actualización de los abogados de empresas en diversos temas de alto relieve para estas, ¿no? Y en su caso, bueno, pues en este año se lleva a cabo en un escenario uh, híbrido, una parte presen o sea, presencial y simultáneamente por internet a quienes no pudieron acudir a la Ciudad de México y expone una serie de temas de, de, de muy alto interés y, y, y tópicos que pudieran parecer lejanos en algunas de las cosas, como la primera que voy a comentar eh, como en manera de resumen, pero que al final del día sí tiene realidades de impacto en la economía. Eh, se llevan a cabo siete, siete temas, unos tres, cuatro, cinco, seis, siete temas eh, de múltiples áreas del derecho de empresa y que en su caso, bueno, pues desde mi punto de vista algunas son, podría decirse, muy tradicionales y otras sí muy complejas, Bajo la idea y contexto de que, pues básicamente, no son comunes, ¿no? Y ante eso, precisamente, es nuestra intención de plática del día de hoy. Tratar de exponer estas eh, posiciones y, y, y plantear, ¿no? Las implicaciones de, esta, de estos eventos y de estos tópicos. El primer tema... Eh, se llama Nuevos Riesgos para Recursos Humanos en Materia de Competencia. Los expositores por ANADE, Lucía Ojeda, una de las abogadas de competencia económica más importantes en el país. Y Francisco Telles, que es el director general de investigación de prácticas monopólicas de la Comisión Federal de Competencia Económica. Y Andrea Marván, que es la directora de promoción de la propia COFESE. Y bueno, Nuevos Riesgos para Recursos Humanos en Materia de Competencia. Uno piensa en términos de monopolios y te imaginas una televisora una empresa de telecomunicaciones telefónicas, por ejemplo, eh, te puedes imaginar una cementera, te puedes imaginar una refresquera, eh, empresas de ese tipo. ¿no? Sin embargo, el tema monopolio no es tan concreto a una operación tan específica y gigante como las que acabo de citar que, que son tradicionales en nuestra mente. En realidad, eh, el tema va más allá porque busca regular que esas posibles prácticas monopólicas en cualquier escala que se puedan dar no ocurran, ya que se entiende claramente en una economía de libre mercado, y este 28 constitucional que regula esta y que prohíbe este tipo de prácticas, eh, lo evalúa sobre cualquier tipo de mercado. Y el de recursos humanos, por más que un abogado laboralista pueda decir que no, el trabajo es este, un... Este, acto de dignidad humana y que no es una cosa de mercado los seres que son cosas de mercado las interacciones entre los seres humanos radican en el mercado sea el mercado eh, que, que se intercambia contra dinero o contra recursos como el tiempo y el espacio pero todas nuestras interacciones se pueden analizar desde una métrica de mercado y más cuando son actividades económicas como el trabajo, que buscas una remuneración por ello. En todo caso, no es tanto que intercambiemos humanos entre humanos, sino el tiempo de esos humanos que le destinamos en términos de servicio a nuestros patrones o que se nos destinan esos trabajadores a nosotros como patrones. En esa lógica, y al ser una regla de mercado la que está detrás de ello, es obvio que las reglas de competencia económica le pueden aplicar. Y nos dieron ejemplos, varios, pero con un concreto punto analizado y ejecutado por la, por, la, por la Comisión Federal de Competencia Económica, que resultó en una modificación estructural de algo que es muy conocido para muchos mexicanos, sobre todo que nos gusta el fútbol. Usted recordará que en el fútbol de la primera división, y me imagino en, en, en la primera A, o expansión, o como le llamen a la liga, eh se daba este escenario del, del, del acuerdo entre caballeros, ¿no? o el, el, el, el acuerdo, eh, sí, al pacto de caballeros se le llamaba. ¿no? Y era esta práctica no escrita en una regulación interna o una política de la Federación Mexicana de Fútbol y entre los equipos, pero existente, en donde un eh, futbolista, aunque su contrato hubiese fenecido con X equipo, no podía contratarse con otro equipo sin una autorización y probable pago de ese nuevo equipo al previo por algunas modalidades tipo regalías, tipo el costo que me implicó entrenarlo y construir su desarrollo profesional como deportista de alto rendimiento, lo que fuera. Y entonces, esta inhibición al mercado que generaba ese pacto, pues recaía en una práctica monopólica presuntamente, se analizó, se investigó, se profundizó y se resultó que sí y fue desaparecido el pacto de caballeros entre estas empresas de equipos de fútbol. Esto es, al jugador pues se le contrataba para una función, ese espectáculo que es el fútbol profesional, y cuando se acababa ese contrato el jugador de repente podía decir me quiero ir a otro equipo, quiero buscar otra oportunidad, pero el equipo que lo había desarrollado probablemente como una primera idea o incluso posterior ya en el desarrollo profesional un segundo equipo en el que hubiera jugado y ya se quería un tercer equipo el jugador pues no se le permitía si no se daba ese acuerdo entre el nuevo equipo receptor y el equipo del que salía el jugador y eso pues es, es, es violatorio del 28 constitucional y de la ley final de competencia económica y entonces queda sancionado bueno esa es una posición extrema este tema de generar listas de trabajadores en un sentido negativo es un sesgo mucho más a la ley federal del trabajo violatoria de ella que propiamente a la ley federal de competencia económica. Sin embargo, la práctica de patrones, de por ejemplo, requerirle a, se da mucho en profesionistas, a un profesionista que sale de trabajar de tu despacho, por ejemplo, de abogados, y le firmas una, una eh, cláusula de salida en donde le dices no puedes trabajar en esta materia especializada en la que has trabajado para mí en estos años. ¿Cómo? O sea, es, es, es, es fuera de lugar. Yo me desarrollé profesionalmente, estudié la carrera de Derecho y luego fui a trabajar a un despacho. Y saliendo de ese despacho me dicen que no puedo trabajar en Derecho de esa rama especializada, vamos a decir competencia económica que es tan especializada, este, en, un, en un nuevo despacho. no Con un ánimo de no competencia, o sea, no, que no me compita este individuo que su servicio se ha potenciado gracias a la práctica que ha ejercido con mi despacho. Bueno, eso es inconstitucional, eso es fuera de la ley de competencia económica. Y así nos podemos ir evaluando diversas modalidades en las que las empresas pudieran estar generando riesgos relevantes en su contra financieros por violar la ley federal de competencia económica que nunca habíamos vislumbrado propiamente vinculada a las relaciones laborales porque uno pensaría, las relaciones laborales se regulan por la ley federal de trabajo y el 123 constitucional, nada más, falso. Las relaciones laborales también se regulan por la ley del seguro social y del Infonavit y de la, de, del sistema de ahorro para el retiro, y se regulan por la ley de impuestos sobre la renta, y se regulan por la ley del IVA, que se exenta el IVA, y se regulan por el código fiscal en las mecánicas de retención de los impuestos y los enteros de los patrones a la, a, a la autoridad fiscal, y se regula por la legislación fiscal estatal para los efectos del impuesto sobre de nómina. Y por supuesto en la materia de competencia económica, se regula pues por la ley federal de competencia económica. Entonces, en esa lógica tiene mucho sentido el tema y un llamado a atención, sobre todo a los grandes eh, empresas contratadores que tienen muchísimos miles de empleos. Pues que tengan cuidado con ciertas prácticas que a veces llegan a ejercer para la contratación de personal, más en un escenario como el que vimos en Juárez, en donde no hay una oferta suficiente de mano de obra. Otro aspecto importante a considerar, que ese ya no tuvimos oportunidad de verlo porque pues, el tiempo apremiaba y, y de repente ahí se acababa la, la, este, pues, el espacio para preguntas y respuestas. Pero entendamos esto, la práctica monopólica tiene una contraparte. O sea, cuando el oferente de un servicio o producto es uno o genera una práctica de este tipo de monopolio relativo, pues sucede que, así se llama, monopolio. Pero cuando es la parte de la demanda la que ejerce esa práctica, se le llama monopsonio. Es una alteración de la palabra, pero eh, hace, está regulada dentro del 28 Constitucional y la Ley Federal de Competencia Económica. Bueno, precisamente este tema de recursos humanos recae sobre la idea de los monopsonios, porque es la demanda de mano de obra, la que alteraba el mercado para sus beneficios, como en el fútbol el ejemplo y los otros ejemplos que pudieran suscitarse. Y en su caso, la parte de monopolio recaería en los empleados, cuando, por ejemplo, un sindicato restringe mano de obra para lograr subsanar una necesidad de mercado. O cuando, por ejemplo, un grupo restringe, como pudiera ser un centro académico, el egreso de cierto número de profesionistas en una carrera determinada y hay escasez y elevación de precios, también eso debería analizarse, me parece interesante tengo que hacer corte, regreso en segundos, esto es Solo Negocios No se vaya Regresamos, no se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio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 sexagésima quinta legislatura. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos aquí en Solo Negocios Radio y este. Pues el tema de este, competencia económica sumamente interesante y esta parte de duda, pero que estoy seguro también tiene viabilidad de analizarse. No es común, por lo que voy a hablar ahorita en, en, en, en dos temas el tema sindical empieza a llegar a la vida democrática de una manera mucho más fehaciente y tiene sus riesgos, y entonces iremos transitando en una época de adaptabilidad para que sea eficaz y funcional la vida sindical, ¿no? la vida colectiva del, del trabajo. Pero sí puede pasar que aniden esfuerzos eventualmente para provocar escasez y esta eleve precios ficticiamente. Sí, en México estamos todavía muy lejos de buenos salarios en términos generales en el país, pero eventualmente puede pasar. Y más vale que lo vayamos previendo para que no lleguen los sustos, los daños económicos y, ulteriormente, un cambio legislativo. Que eso es una costumbre extraordinaria en nuestro país. Esperar a que otros países nos ilustren cómo hacer las cosas o hacerlas ya que nos alcanzó la vida, ¿no? En fin. Este... El siguiente tema es un tema muy jurídico. Um, es un tema que se llama la cláusula de medianoche en función de la redacción de, y solución de controversias eficientes y cláusulas patológicas. Esto básicamente significa las cláusulas arbitrales. Y esto empieza a pasar aquí en Ciudad Juárez. Tenemos que poner mucha atención sobre todo a las empresas proveedoras que firman contratos con maquiladoras que son propiedad de extranjeros y tienen la práctica del arbitraje. Por desgracia en México no la tenemos la cultura de arbitraje, el arbitraje es, digamos, un sistema jurídicamente válido de justicia privada que se acuerda entre las partes bajo reglas preacordadas en instituciones reconocidas para esos efectos. Entonces, en esa lógica, eh, pues el, el, el esquema de la cláusula de medianoche lo que planteaba básicamente era cómo redactar esas cláusulas o evitar errores de esas cláusulas que pudiera traer como consecuencia, pues, uh, daños ¿no? a una de las partes o a las dos partes a la hora de, de intentar ejecutar un, un, un acuerdo arbitral de, de resolución arbitral de un, de un conflicto. Y bueno, pues eran temas técnicos propiamente de cómo redactar la norma, pero dentro de los más importantes es, por ejemplo, que a veces... O son demasiado escuetas esas cláusulas. O sea, entre las partes, si hay conflictos, nos llevamos a una resolución de arbitraje. Punto. Y pues, oye, espérame, ¿bajo qué legislación? ¿En qué institución? ¿Cuántos árbitros? Eh, ¿Cuál es el mecanismo de procedimiento para llevar a cabo? En fin, una serie de preguntas, ¿en qué idioma, por ejemplo? Una serie de preguntas pa para realmente activar correctamente esa cláusula. O, en contraparte, cláusulas extraordinariamente uh, concretas en múltiples de estos aspectos que llegaban a inhibir la posibilidad de ejecutar un arbitraje. Como, por ejemplo, los árbitros tendrán que ser ingenieros en sistemas de cómputo, este que les gusta, en Python que es este nuevo idioma o lenguaje de cómputo, y a su vez abogados eh, especialistas en materia mercantil. Ah, caray, pérame es, es difícil encontrar alguien con dos licenciaturas y mucho más tan especializadas, incluso la licenciatura, la licenciatura en Derecho no es propiamente una licenciatura de especialización es una licenciatura genérica y la gente se va especializando conforme las vivencias, experiencias en, en su desarrollo laboral o una maestría o doctorado que decida realizar puede hacerse especializaciones, diplomados, etcétera pero normalmente las licenciaturas en Derecho son genéricas entonces, podrías provocar con una cláusula tan eh, específica que nunca encuentres a uno. Y entonces, pues, es, es inaplicable la, la cláusula. O poner mal los nombres, ¿no? Por ejemplo, el Centro de Arbitraje México, ese es el nombre formal de esa institución reconocida en nuestro país para llevar a cabo arbitrajes. O Canaco, Ciudad de México. Eh, ¿Qué pasa si de repente ponemos Canaco, Ciudad Juárez? Bueno, pues no existe esa, esa institución como Centro de Arbitraje reconocido. Y entonces, pues, no es aplicable la, la cláusula, ¿no? No, no determinado la legislación, hoy ¿no? es una legislación mercantil normalmente, pero también puede estar basado en un reglamento de construcción o en algún reglamento de algún otro tipo en materia civil, que requiera expresamente señalar que esa es la legislación sustantiva que sobre la que tiene que regularse el contrato. Y en su caso la procedimental, que ordinariamente por nombrar a la institución, esas instituciones tienen sus eh, estructuras procedimentales ya formuladas, pero si, si, si no es así y no se cita el reglamento que corresponde, pues olvídense. Y en últimas, una de las cosas que yo sí le preguntaba a uno de los expositores, los expositores, por cierto, Sofía Gómez Ruano, José Antonio Rodríguez Márquez y Agustín Ortega, y a José Antonio Presidente le preguntaba, bueno, oye, ¿qué pasa? Y me ha tocado revisar contratos así en Ciudad Juárez. Uno, que está redactado en español y en inglés, para la facilitación de la lectura de las partes, porque en la matriz de esa maquiladora mexicana es de Estados Unidos, por ejemplo. Y sin embargo, este el hecho de que se ejecute en México con dos residentes mexicanos, la Maquila y el proveedor, pues obviamente ya provoca que la jurisdicción, que, el, que, que la legislación aplicable es la mexicana, probablemente la del estado de Chihuahua, porque sea aquí en Juárez, ¿no? Sin embargo, tendría que decir expresamente eso el contrato. Dos. La cláusula pudiera decir, bueno, pues sí, pero si esto tiene un conflicto, la resolución de controversia se va a cabo en el centro de arbitraje denominado Chamber of Commerce del Paso, que tiene un centro de arbitraje, bajo las reglas del Paso, Texas. ¿Ah, caray? Algo que está pasando en México se va a regular y sancionar y resolver en el Paso, Texas. ¿Es válido? Sí, pero que lo diga expresamente. ¿Y que no lo diga ambiguamente? En la Cámara de Comercio de, de, de las Cruces, pues allá no hay centro de arbitraje. ¿Me explico? Uno tendría que prever esto. Y una cosa que se citó bien importante, que este es un mensaje para usted como empresario. Usted recaiga la confianza con sus abogados, pero el responsable es usted. Y ciertamente tiene todo el derecho a decir, yo no sé de derecho, yo no puedo saber si está bien hecho o mal hecha una cláusula. Pero mínimo lea el contrato que le hacen firmar y que le haga sentido la explicación de su abogado de por qué está bien o mal ese contrato. El que corre el riesgo es usted. Y sí, puede haber demandas de mala práctica y, y, y responsabilidad civil por parte del abogado y demás, pero el problema principal es de usted. Aguas. Bueno, otro tema. este Teletrabajo y legitimación y consultas de contratos colectivos de trabajo. Primero, teletrabajo es una cosa, por un lado, y luego el mundo sindical. En materia de teletrabajo, y de hecho también por ahí en el Comité de, de Capital Humano de IMEF, lo vimos hace un par de semanas, se presenta esta proye este proyecto de norma oficial, todavía no está en firme, que a mi gusto, inhibe completamente ejercer teletrabajo. Sobreregula, buscando el cuidado del trabajador, sobreregula y le brinda mejores derechos que a los trabajadores que están en el centro de trabajo ordinario. Y entonces, pues, va a traer consecuencias, ¿no? Dos, eh, genera la obligación a partir de cierto umbral con el que se puede jugar Y también eso me parece una, una, una, una sujeción de manipulación que no debería de ocurrir Tres, incrementa costos importantes a la empresa Cuando la presunción es, me voy a ahorrar dinero porque el trabajador trabaje desde su casa, su hotel o donde quiera ir a trabajar Pues, pues no, sucede que voy a tener que gastar más por varios aspectos y cuatro, genera una situación bastante fuera de lugar de la posibilidad de una revisión por parte de la autoridad, en donde pueda ir al domicilio del trabajador y, y, y el trabajador no quiera dejarlo entrar, o tenga situaciones de, de, de su intimidad, de su hogar, que, que no quiera que se abran al público, ¿no? Aunado a ello, subyacentemente está esta temática de las normas o de la norma oficial mexicana 35 sobre el riesgo psicosocial que ocurre con los trabajadores y en su caso, obviamente, la obligación de las empresas de supervisar y administrar ese tema del riesgo psicosocial. Bueno, pues ocurre que durante la cuarentena generalizada de la pandemia, enfáticamente del 25 de marzo a más o menos principios de junio, que fue principalmente el tiempo de encierro, pues las denuncias de violencia familiar se potenciaron enormemente y eso son las que se denunciaron la problemática de las mejores relaciones en los hogares es un problema real en México y sujetar a una persona a trabajar en su hogar pu pudiendo ponerla en riesgo de incrementar sus riesgos psicosociales pues es un tema bastante delicado por otro lado por ejemplo un padre o madre que tiene que cuidar a sus hijos pudiera trabajar en cierto alcance en su hogar es factible y, y mejorarle la calidad de vida. Una persona que pueda tener una ambivalencia entre trabajar en el centro de trabajo unos días y otros en, en su hogar, o donde le guste movilizarse, tiene un rancho y se va para allá, tiene, tiene, renta una cabaña y se va para allá, da, da pauta para ello. Pero el problema de la subregulación inhibe la posibilidad de que sea cualquier rancho o cualquier cabaña, empezando por la mecánica de conectividad, que sí es una necesidad productiva de la empresa. Pero número dos la temática vinculada a ciertas circunstancias fisiológicas, perdón, fisiológicas, físicas, que debería tener ese lugar donde va a trabajar. Que si no cumple con los parámetros, pues podría inhibirse. Oye, es que yo estoy muy bien trabajando aquí en una cabaña en Samalayuca. Pues sí, pero ahí está mal por estas condiciones, y el escritorio no es ergonómico, la silla o lo que sea, y no se puede. Entonces, se dan circunstancias profundas a contemplar. Creo que el tema del teletrabajo en principio nace muerto. Se sesga mucho a trabajos que son muy de oficina para que se puedan mandar a sus hogares y habrá que profundizarse. Pero es una oportunidad para evaluar esta nueva esta norma oficial y eventualmente proponer cambios para evaluar una, un sistema de teletrabajo más eficaz, más, más, mejor cumplido. ¿no? Y finalmente el tema sindical, que yo aquí me podría llevar mucho tiempo, pero en concreto voy a señalarle esto. La Ley Federal del Trabajo y la Constitución Mexicana fueron modificadas en 2017, Constitución y Ley, en pues estos años se ha modificado varias veces, con el propósito firme de democratizar el sistema sindical. Ya no se valen ni los sindicatos blancos, que por ley se podían, inferida esta ley, en donde realmente era un sindicato que acomodaba las cosas para favor del patrón, eso ya no se vale, tenemos que entenderlo, aunque se lo vendan, no lo compre es ilegal y puede generarle conflictos muy graves en materia laboral e incluso en materia fiscal. Dos, los sindicatos son opcionales para los trabajadores. Si los trabajadores no quieren estar en un sindicato, no es su obligación estar. Y si no quieren votar por un determinado sindicato o liderazgo sindical, es completamente libre y secreto su voto. Tiene que quedar claro. Entiendo que somos acostumbrados a a esta postura de, de pseudo-monarquías y, y pseudo-reinados, es completamente ilegal la imposición. Es un esquema democrático, tiene que estar convalidado. Y el patrón solo tiene que revisar que se dé. Pero además, el planteamiento desde los abogados de empresa que exponen esta temática, en particular este, Luis Manuel Díaz Mirón, un abogado súper reconocidísimo, Adrián Castillo, un abogado muy ducho en esta temática, y Joana Catina Enaine señala muy claramente, quizá es lo mejor que pueda pasar para impulsar una mejor calidad de vida de los trabajadores y en su caso un mejor desarrollo económico para el país. Habría que ponderarlo. Pero también tenemos que revisar la parte de competencia económica que le citaba. Porque este asunto de que algunos abogados están preparando un ataque para lograr una captación de sindicatos por todos lados, de, de, de empresas sindicalizadas, es un tema sensible. Y también habría que contemplar un aspecto, es común entender que este tema de los sindicatos ocurre para empresas medianas, con sesgo a grandes o grandes. Realmente a la PYME no le no le aplica tanto el sindicato, aunque legalmente sí puede, pero no le es tan funcional eficazmente al, al, al poder sindical tener este tipo de administraciones tan diseminadas. ¿no? Habría que evaluarlo. Tengo que hacer corte comercial, regreso en segundos, no se vaya, sigan solo negocios.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 Si eres aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces, en los gobiernos del PAN hemos llevado a Durango al primer lugar en nutrición y acceso a servicios de salud. En Chihuahua se han cerrado compromisos para crear más de 50.000 empleos en los próximos cinco años y juntos han aumentado la inversión extranjera para la mejora del país. Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad, unidos por un México mejor. Partido Acción Nacional.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 Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos aquí en Solo Negocios Radio y bueno, eh, concluimos la temática laboral. Luego viene este tema de instrumentos para garantizar operaciones financieras en México. Se habló del fideicomiso y uno de los notarios, este Andrés Hoffman Palomar, platicó una experiencia de una operación en bitcoins inmobiliaria. Y ahí les va. Tema fideicomiso muy tradicional. Obviamente el tema de garantías, eh, la mecánica de generar una operación a través de un fideicomiso donde se encarga un ente creado, exprofeso, es un ente, es una persona moral, lo que se puede entender como un fideicomiso, creado para responder por ciertas obligaciones del tipo que sea. Una hipoteca con un inmueble una especie de legado que quiero que le brinde a mis hijos o a ciertas personas ciertos beneficios en el tiempo administrados por esa entidad fideicomisaria, eh, en, en fin, una serie de aspectos pues que, que en términos jurídicos se genera, tiene un costo importante, pero que da viabilidad para que ocurra la voluntad de quien crea el fideicomiso y es, y es una buena opción. Por ejemplo, si yo creo o no hay interés en, en, en mi familia, eh, por sucederme en el manejo de una empresa, puedo crear un fideicomiso para que la administre. Quizás sea más importante primero crear un sistema de gobierno corporativo, que hablaremos de esos temas más adelante, pero, este pues bueno, es una opción. ¿no? Pero el tema del Bitcoin estuvo genial. Alguien crea, no, no es Bitcoin es así de las monedas específicas llamadas Bitcoin, sino es una moneda virtual. Alguna persona crea una moneda virtual la empieza a promover, creo Estados Unidos es el origen, y en su caso a algún mexicano le interesa comprarla. Ve con buenos ojos la posibilidad de que se revalorice y él gane en esa operación. Como cualquier inversión que uno cree que puede llegar a ser funcional, invertir en ello y, y va a ganar dinero. Sin embargo, no tenía dinero para comprar la moneda virtual y entonces tenía un inmueble y entonces él muere se, se cotiza en x cantidad de dinero en realidad no es tan relevante el monto ni el valor del, de la moneda virtual pero el planteamiento es bueno yo te doy en base a una evaluación el inmueble y tú me das el número de monedas virtuales que equiparen el valor del inmueble no y entonces eh, pues se le presenta al notario la situación y dice bueno en, en legislación mexicana la compraventa es un acto jurídico que ocurre donde una persona entrega un bien y otra persona paga en dinero ese bien. Y el dinero, bajo la legislación de moneda y la legislación de banca, se encuentra encuadrado a pesos, moneda de curso legal en México, puede usarse dólares, bajo la lógica de la, de, del tipo de cambio que se declara el, por el Banco de México diariamente en el Día Oficial de la Federación, pero más que nada, esa es la categoría de la divisa a emplear. no no La legislación mexicana no tiene reconocida la moneda virtual como una moneda de curso legal para hacer intercambios, eh, para pagar, perdón, din, en dinero. Y entonces dice, bueno, pues si la moneda virtual es un bien y, y el inmueble es un bien, pues realmente lo que está haciendo es una permuta que es expresamente un intercambio de cosas fungibles, esto es que son eh, bienes que están en el mercado y, y que se le puede reconocer una valoración en pesos. Bueno, pues para los efectos, para colmo, la compra de un inmueble no necesariamente, bueno, puede estar sujeta a una exención de impuesto al valor agregado, pero una permuta no. Entonces, obviamente incrementaba el costo de la operación por la transacción que, que iba a ocurrir, ¿no? Si usted entiende un poquito cómo opera blockchain, que es el software detrás de las monedas virtuales, básicamente, y, y lo que es una cartera virtual, una wallet, le llaman, pues es un softwarecito que usted baja de su tienda virtual aquí que tiene en su celular smartphone, y descarga ese softwarecito que se llama wallet. Y ahí van a guardarse archivos en código escrito en software blockchain. Entonces, eh, a la hora de que usted compra un, un Bitcoin o una Ethereum o cualquier otro tipo de moneda virtual, como esta que estaba en este asunto, usted recibe el archivo, pero ese archivo no tiene legibilidad por sí, si no es con ciertos códigos. Y en particular es un código que le entregan que obviamente tampoco tiene legibilidad en español o en inglés, o sea, es una legibilidad pues, de código, ¿no? Entonces esa llave es la que abre el archivo para leerlo y verificar la autenticidad del, del, del tipo de archivo respecto al sistema que lo creó, y dos, eh, pues su fungibilidad, o sea, el hecho de que lo pueda transaccionar, vender, me lo paguen, y en su caso yo entregue tanto el archivo como el código de, de apertura, ¿no? Es muy general lo que puede explicar cómo opera el sistema de los bitcoins, ¿no? En esa lógica se requería de cierto proceso de, que implicaba cierto plazo de tiempo para que el tenedor de la moneda virtual entregara los archivos de la moneda virtual a la cartera del, de, del, de, de quien permutaba el inmueble y, el, y a su vez el inmueble entregar la escrituración para escriturar a favor del eh, dueño de la moneda virtual. ¿no? Y entonces, ese plazo de tiempo pues generaba, generaba suspicacia. Oye, yo te entrego mi escritura, el notario procesa la documentación, la registra en registro público, se queda tu nombre y yo no tengo certeza si puedo acceder al, a, a la moneda virtual. Por otro lado, el tenedor de la moneda virtual decía, bueno, pues yo te entrego el archivo y te entrego el código y de repente sucede que nadie me escrituró nada y no tengo ningún inmueble a mi favor. Entonces, en el proceso lo que plantearon fue contratar los servicios, se recomendó de un fideicomiso, pero hubo suspicacia del manejo, que hubiera sido lo mejor según le decía el notario, sino de alguien que simplemente simple, se convirtió como en un tenedor momentáneo del archivo del, de la moneda virtual en lo que procesaban la documentación que correspondía del inmueble. Y en su caso, lo que termina ocurriendo, con el código, era, espérame, oye, vamos a contratar a esta persona y le vamos a pagar una cuota para que reciba el archivo en lo que procesa. Pero, ¿qué si le damos el código y se nos pela y desaparece del universo y, y se queda con la moneda virtual? O sea, ya no hay manera de rastrearla ni de encontrarla en principio, ¿no? Entonces, dijeron, bueno, vamos a hacer esto. Le dan el archivo, que eso sí es importante, de, de la moneda virtual, y el código lo dividimos entre dos, y una parte se lo queda uno de ellos y otra parte se lo queda el, el otro, el, el, el, el originador de la moneda virtual y el, y el que iba a comprar. De manera que si el, el este retenedor temporal de la moneda virtual se desaparecía, ellos tendrían los códigos para activar y, y, y modificar ¿no? este lo que correspondiera con esa moneda, crear un nuevo código, yo qué sé. O sea, se daba espacio tecnológicamente, para crear un mecanismo de contención y prevención, que es la fundamental tarea del notario para dar certeza jurídica en la operación que se estaba dando. ¿no? Y gracias a esa operación, como se creó, pues se logró la permuta, se hicieron los registros correspondientes en el registro público de la propiedad y, pues, para adelante. Pero se suscitaron dos preguntas en, el, en, en la discusión, que una la, la expuso el propio notario. En El Salvador, el gobierno ha determinado que la moneda es propiamente el Bitcoin. Aquí sí es el Bitcoin, una moneda de curso legal. No es el caso de la operación que cita porque fue en otro tipo de moneda virtual, pero si hubiera sido en Bitcoin, ¿qué hubiera pasado? Ya que en México sí reconocemos las operaciones en otras divisas, pero tienen que pasar por medio de dólares para luego aplicar el tipo de cambio mexicano según el Banco de México ya no sería permuta probablemente se tendría que evaluar cómo justificar que México reconociendo la soberanía del Salvador y por ende su moneda que es el Bitcoin puede transaccionarse en Bitcoins que se puedan trans transaccionar contra pesos y valores en pesos entonces pues es un tema bastante interesante que muy seguramente va a seguir ocurriendo y cada vez más y tenemos que adiestrarnos a ello obviamente no es lo más recomendable estar transaccionando un inmueble contra un valor de una moneda virtual que es tan volátil pero es válido que la gente apueste su dinero en empresas como esta de Chihuahua que con toda seguridad iba a defraudar a la gente o en lo que se le pegue la gana, ¿no? y entonces en esa tesitura pues muy probablemente empiezan a ocurrir más transacciones en monedas virtuales y hay que empezar a acostumbrarnos y en su caso, tanto el Banco Internacional de Pagos como las bancas centrales del mundo, incluyendo el Banco de México, pues tendrán que empezar a analizar cómo legislar esa temática y hacer las recomendaciones a sus cuerpos legislativos, porque de que viene, viene. Oye, ¿que se va a mantener el tiempo y va a ser la nueva moneda? No, no creo, pero es un nuevo mecanismo de, de bienes. Viene el mundo virtual del metaverso y viene una serie de cosas que quizá ni siquiera entendamos por lo complejo de los sistemas de cómputo, pero ahí están. Y van a contextualizar y movilizar e influenciar los valores de las cosas en nuestra vida. Aguas. Sumamente interesante la temática. Yo tengo que hacer un corte comercial y regreso para el último segmento. No se vaya, sigan Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio.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 Último segmento de Solo Negocio Radio, y bueno, pues eh, últimos dos temas. Este eh, penúltimo lo formulan tres expositores: Pedro Canaval Herm Ermida, Mateo Diego Fernández y el doctor Cristian Alejandro Aro Cebares. Y en particular, Cristian, pues es juarense de ANA de Sección Chihuahua, y a quien le mando un buen saludo, un, un caluroso saludo. Y la temática es bien importante porque para empezar hablamos de un evento que ocurre fundamentalmente entre abogados de empresa y algunos empresarios. Es un evento donde se busca actualizar a estos abogados y a estos empresarios en temas de relieve actual completamente para su empresa. Y una de las áreas más olvidadas en el derecho y por los abogados es el comercio exterior al grado que se concibe pues, la creación de la licenciatura en comercio exterior y la licenciatura en aduanas. ¿no? Sin embargo, realmente es un tema jurídico, con un vínculo muy muy estrecho a la economía, pero que realmente, si uno piensa lo que ocurre alrededor de la temática del comercio exterior, es que es un sistema de regulación... Este, yo diría sobre regulación, sobre lo que se esperaría desde la perspectiva del libre mercado. ¿A qué voy? El comercio exterior presupone la apertura de una nación a transaccionar bienes con otra nación, de manera libre, sin cobrarse cuotas arancelarias, que es como comúnmente le llamamos, o impuestos a la importación y a la exportación. De manera que los productos se consuman entre los miembros de ambos países, y ya sea consumo final o, o, o intermedio para manufactura, por ejemplo, este como si estuvieran en el mismo país. ¿no? O sea, la presunción, valga, de Adam Smith ante el contexto de formular La riqueza de las naciones, libro parteaguas para la creación del capitalismo, y después David Ricardo para explicar los razonamientos lógicos y ventajas que brinda precisamente dar apertura al, eh, este, al comercio exterior, a la libertad de comercio entre las naciones, cuando se crean todas estas regulaciones alrededor de, por ejemplo, México o Estados Unidos o Europa o Japón o China para transaccionar el comercio exterior, parece que es, no, mi economía es absolutamente cerrada y solo si cumples todas estas gigantísimas cantidades de regulaciones, te permito transaccionar libremente. O sea, es, es como contrario ¿no? a lo que aspiraríamos, que significa el comercio exterior desde la perspectiva del libre mercado. Pero bueno, dado eso, esa cantidad N de regulaciones, que solo cumpliéndolas de manera total, te permite ejercer el comercio exterior, pues básicamente estamos hablando de que requieres a un abogado para resolver esas regulaciones. Ese es el quid diferenciador fundamental de por qué la relevancia de que los abogados estén atentos a la temática. Y si un abogado de empresa, su función principal es verificar que en su empresa se cumplan todos los parámetros jurídicos, laborales, de competencia económica, de temas financieros, de temas civiles, de temas este, uh, mercantiles, pues también de temas de comercio exterior. Y señalaba Cristian y este... Pedro, pues que era una materia muy olvidada, incluso por el sistema académico jurídico, o sea, las escuelas normalmente, en las escuelas de derecho, no hay clases de comercio exterior, puede haber maestrías o, o de derecho fiscal o de derecho en comercio exterior o alguna equiparación así, pero a nivel maestría, la licenciatura es una materia que la tiene olvidada en mucho. Bueno, así las cosas plantean ciertos datos relevantes a estar atento a la empresa que tiene vínculo con el comercio exterior para precisamente disminuir riesgos de incumplimiento y que esto te genere un conflicto por ejemplo una maquila que tiene este permiso gubernamental llamado permiso IMEX que te lo conceden si cumple ciertos requisitos, énfasis marcado la administración adecuada del anexo 24 que significa este control de inventarios extremo usted imagine Cualquier maquila, por más chica o grande, importa una cantidad importantísima de insumos, desde tornillitititos hasta máquinas gigantescas. Y si no tiene un control preciso de lo que importa sin pagar impuestos, que es la clave de la maquila, procesa en México y luego exporta quizá un producto terminado o semi-terminado, que varias de esas cosas importadas van pegadas, si la falta de ese inventario pues, trae como consecuencia la potencial anulación del permiso IMEX. Y una empresa que tiene un permiso IMEX y depende de él para operar adecuadamente no pagando sus impuestos de importación, lo pierde, pues se suicida. Desaparece la empresa, desaparece, desaparece la generación de empleo, desaparece la derrama económica y la ilvanación de cadenas productivas. Es terrible. Por eso la imperiosa relevancia de un abogado que prevea que se esté cumpliendo todos los parámetros del comercio exterior para evitar esto. En Segunda instancia, tienes la idea de un agente aduanal que en él recae esa responsabilidad. De nueva cuenta, el empresario es el responsable, el agente aduanal es, es alguien que ejerce una patente que le brinda el gobierno para verificar el proceso de importación y exportación de los bienes que, que, que pasarán por la aduana. Y normalmente el agente aduanal es tu asesor de comercio exterior, pero no puede convertirse en el responsable dentro de tu empresa, de las obligaciones que tienes que estar cumpliendo constantemente para mantener tus permisos IMEX o este, regla octava o el que sea. ¿no? El, el, el, la, hay una cosa en el SAT que se llama el padrón de importadores-exportadores, que es el que te da pauta para que tu pedimento venga a tu nombre de tu empresa y sea deducible esa importación ese gasto hecho en el extranjero y, y, y, e inter, internación de, ese, de esos bienes a México. O sea, el agente no está obligado a, a, a velar por todas las obligaciones que tienes y además su, su, su función específicamente es sobre el trasiego de los bienes, no cómo se inventarían en tu empresa, no cómo se administren, no cómo se cuiden, no cómo se reporten cuando se pierden o, o se desechan o se devuelven o lo que sea. Y te puede ofrecer un agente de análisis ese servicio, pero no significa que todos lo hagan. Y además, obviamente, lo implica que hay un cobro extra por hacerlo. Entonces, por eso la relevancia de tener hacia adentro a, a un funcionario, ¿no? Y el, la invitación tanto de Pedro como de Cristian a que los abogados, sobre todo ya internos de empresa, estén muy atentos a que esa parte también es su responsabilidad dentro del análisis de cumplimiento pleno efectivo que hay dentro de las empresas. Y llegando al final, el tema fiscal. Beneficiado controlador y factura 4.0. Empiezo por la factura 4.0 porque me parece que ya hemos hablado mucho en el programa de ello, sobre todo Memo. Es este mecanismo. Actualmente estamos en la factura 3.3. Si usted sabe de facturación, significa que se emite electrónicamente, si no la imprimen y tiene ahí un QR y unos codillitos y la información de la, de la operación, ¿no? Pero el punto en concreto es que la. Eh, versión 3.3 que ahorita está vigente y vive, vive con la vigencia de la 4.0, pero realmente creo que nomás el 95% de los contribuyentes usamos la 3.3 la en este momento. este Esta, esta factura 3.3, sus requisitos para que a la hora de que en tu computadora le oprimes el botón timbrar, que así se llama el concepto de que se emita la factura, se va al, al, al servidor del SAT, el, el, por medio del software que está como reconocido para esos efectos, y revisa el RFC del emisor y en general los datos que sean acordes en impuestos sobre la renta, si hay retención, IVA, el IVA cobrado, si es un uh, RFC autorizado para cobrar 8% o, o, o 16%, o si tiene validez ese producto específico para un IVA cero, cosas de ese tipo, ¿no? Pero específicamente revisa el RFC del... Emisor. Bueno, la 4.0 dijeron, no, vamos a hacer más amplia la revisión. Y hay algunas cosas que tienen lógica y otras que no tienen ningún sentido alguno. ¿no? Por ejemplo, el RFC a mí me parece que es suficiente para determinar la identidad del emisor, pero a los emisores de los CFDIs pueden tener varios códigos postales por tener varias sucursales y, por lo tanto, aplicarle diferente IVA en la frontera o en el sur. Ahora bien, sinceramente, debería dejarse al contribuyente si quiere cometer el error o el intento de fraude de timbrar una factura a un porcentaje de IVA que no le compete, ya sea por su ubicación de emisión o su cliente, y pues ante una revisión, la sanción, ¿no? Pero quisieron ligar cuatro elementos obligatorios que ahora la 4.0 va a revisar. Uno, el RFC tradicional. Dos, el código postal para determinar la ubicación de beneficios fiscales como el IVA 8%. Tres, el régimen fiscal que determinará la pauta para la aplicabilidad de las retenciones, por ejemplo, en régimen de honorarios nos retienen el 10% de impuesto a la renta y dos terceras partes del IVA, pero el régimen de simplificado de confianza, no me acuerdo, la retienen sobre una tabla, dependiendo del el, el monto a pagar, un porcentaje entre 1 y 2.5%. Entonces, cambia. De nuevo, debería ser obligación del consumidor de revisar ese tipo de temas y no del sistema atarlo. ¿no? Ese es un elemento sobre regulado. Y el cuarto elemento sobre regulado es el nombre completo. ¿Para qué carajos quieren el nombre? Si so, yo te estoy poniendo el RFC y me equivoqué, déjamelo a mi riesgo. Pero tú quieres atar el código y el nombre con la complejidad del idioma castellano que tiene ñes y vocales con tildes y anglicismos con algunas otras cosas, como las cositas que se le ponen a las letras francesas. Pues olvídense. Estaba tratando de facturar para un cliente un ticket de una de estas tiendas departamentales y no podía, y no podía, y no podía porque el nombre tenía coma, ese punto de, RL, de, R. L. de CB, ¿no? C. b Hay que quitarle toda la parte societaria para que valga. Es una serie de reglas absurdas que solo a alguien que no tiene el más mínimo interés sobre la sobreregulación y el daño que le genera al país se le pueden ocurrir. En fin, el tema de beneficiar al controlador es un tema sumamente complejo. Voy a tratar de tener a alguien el miércoles que entra para platicar del tema, así que no se lo vaya a perder. Se nos acabó el programa. Muchas gracias, Arturo. el excelente. Nos escuchamos el eh, lunes en punto de las 4 de la tarde aquí en Radio Mexicana 1300 AM. Muy buenas tardes.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 Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presentó. Cinco beneficios que obtienes al comer gelatina.